Deborah, eh, ¿querés leerlo? Qué el... diferente. Presta atención. Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en ese caso, y frente a la justicia, ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Pido que me lo suban un poquito porque falta el final. Vamos a subir bueno, un poquito. recurre a Dios y dice, ruego a Dios que fluya, sí. se exponga y se conozca ah, la, verdad, la, verdad. la verdad. Ahí terminaba. Exactamente. A mí lo que sí me sorprende es la parte, de, en este caso, más allá de que claramente se lo escribe también un abogado, sí. porque hablan sin perjuicio, sí. parece Casorla hablando cuando estamos Por en Dios. algún tema, no. sí. sí. habla de extorsión. Sí, sí, es lo más, es lo más fuerte extorsivas. en este comunicado. ¿Y ahora no hay nada a cambio, porque la extorsión exige sí. que alguien haga algo a cambio de evitar que pase otra cosa. O sea, sí. yo te digo que firmes determinado papel porque si no va a ocurrir. Tengo otro tema. algo para es comprar, claro. prometer. No había Lucas, no pide nada cambio. Si pero... esto contó con el asesoramiento de un abogado, no podemos decir que es burlando porque no salió a ratificarlo públicamente, pero cualquier abogado que te atrae esto es un burro. Pero perdón. Es un burro si porque hubo... ahí habla de extorsión, después nos sí. resenta la extorsión. Pide un juicio por la verdad cuando sí. el victimario, supuesto victimario, no puede pedirlo. Ahí pongo un pero. A ver, porque no un pero. A qué es que tiene estrategia. que hacer? Es muy corto el camino. Es muy Yo corto. Cierro es con estrategia. esto. Déjame cerrar porque estoy hace dos horas queriendo Yo decir creo que es cuál una es estrategia. el. Déjame, Dejame... Perdón, Diani, así cierro. Papá. Eh, tiene que hacer una, una querella por calumnias e injurias. La puede presentar sí, ahora, sí, mismo. ahora mismo. Ahora mismo donde lo va a acusar por calumniarlo, por decir cosas que no son sí. verdad sobre su persona. ¿Qué va a tener que hacer Lucas? No, no, yo dije esto y acá están las pruebas para decirlo. Total. Ese es el juicio para, Pero para la lo verdad que más pasa... El otro tiene que ir a la Corte Suprema, tendría que haber pasado por insta un, una instancia de investigación previa. Sí. No va a suceder nunca. Por eso digo que miente. ¿Por qué está o tan está enojado? mal asesorado en todo caso y el abogado ¿Digo? que lo manda a decir esto ¿Estás miente. Es que yo de Porque verdad. es una mentira. Donde hay una no. mentira, sí, yo voy a decir es un monstruo, es un violador, no, que lo diga la justicia. Pero cuando las cosas eh, son mentiras, como esto que él propone, que es, o sea, no se puede realizar, y obviamente bueno, que está asesorado solo, por un abogado, ¿no? sí. eso es. Mentira, no va a iniciar mentira. ninguna causa porque no va a abrir ningún ámbito de prueba para que Lucas pueda introducir la que tiene. Bueno, Nada. pero recordemos, porque, recordemos, recordemos Cari, lo que dijo. Ya, ya te dejo, pero recordemos lo que dijo su abogado acá, Moral. Dijo, Lucas tiene todo. Tiene todo para iniciar el juicio a la verdad. Tiene todas las pruebas para presentar. Y si no las tiene, se pide por un oficio donde envíen la cadena de mails del 2007. Donde hay un mail del 2007, listo. No hay. Todo esto se cayó, pero por supuesto, yo no voy a dar por sentado cosas que no tuve delante de mí, pero lo que es cierto, lo que es, cierto es, el relato de Lucas viene en un marco de otro antecedente muy delicado. Con coherencia con total. Con coherencia, sin fisuras. Eh, eh, completamente temporáneo y esto viene completamente extemporáneo sí. y en un marco de, de defensa pública sí. que ni siquiera va a ser sometido a un arco de prueba porque nadie se lo va a exigir, Yo, hasta que les creen quien no. Déjenme descreer y, y quiero aprovechar que vos sos abogado para preguntarte, Robert, porque cuando uno empieza a escuchar y a saber, lo digo del público, ¿no?, ¿Por qué pide el juicio a la verdad si no la puede pedir él, que no es la víctima? Quizás sea una estrategia pública. Para convencer ¿no? a los demás. Que para le convencer. dijeron los abogados como diciendo: oh, de... A ver, vos, no, no. dale. Porque ah, ahora dijo que, el que lo no le iba a No, tengo, no, tengo, nada para, Yo no tengo, tengo nada que ocultar. Para ocultar. Entonces, para ah, mí es una estrategia, no de que él quiere o puede iniciar el juicio de la verdad, sino que le pide indirectamente a la víctima no seguir, a sabiendas de que está muy dolido por todo esto y que las personas en general lo que terminar dijo Lucas? de esto, cuanto sabes lo que dijo Lucas? ¿Qué dijo Lucas? Lucas acá? dijo, ¿cómo puedo pensar en volver a la justicia claro. si después de 15 años de la condena que hubo de conseguir, eh, todavía sigue en libertad? Y Chegui lo sabe. Y él lo sabe. Por eso justamente creo que es una estrategia. Total. Él lo que dice es, yo pido el juicio de la verdad, avancen. Yo lo pido. Está bien, ¿puedo Porque marcar? Porque si no, a, a eso, perdón, a eso me quería, de, quería decir, Diego, de que vos decías que eh, eh, es un burro el que lo asesoró. Para mí es una estrategia. Es una estrategia. No, no pero él dice que, dice es, que es, es un burro lo de, de la, deseado, la excursión. No, es impracticable. La de la de excursión.